Los 15 de una sobrina de Anto Claro, Mora, cumplía 15 años ¿Vieron? A ver, yo me pregunto Pobre chica, porque quedó totalmente en tercer plano Messi estuvo un ratito, cantó, bailó Y dicen que se fue Sí, pero mira, Messi eh, captó todas las miradas Las fotos sí, y, y, y todo bueno, eso es Messi. Messi Después le siguió a Antonella O claro. sea, y la familia y Después en tercer el lugar, no, no, Ay. Antonella junto con los hijos. Pero en tercer veanlo, lugar, bueno, cuántas la chicas chica de, de 15, 15? tienen a las palmeras, y claro. super fiesta y todo. ¿Y quién puso el...? ¿Quién lo, ah, no, ¿quién lo pagó? bueno, no sé, lo habrá pagado no, Rodrigo. ¿Vos no, quién crees? Rodrigo se llama el papá de eh, la chica de 15 años. Mirá Ahí cómo está. llegaba. Llegaba en este vehículo color blanco cuando la gente se dio cuenta quién era el invitado Se especial todos sobre inmediatamente también los medios de comunicación eh, pobre <ríe> Messi, no, porque, porque no podía lo avanzar lo hablamos al mediodía lo veo relajado lo veo tranquilo está feliz. lo veo contento No, está feliz es otro Messi no, eh, aparte eh, sonríe le eh, hacía o sea bien con la gente en ningún momento eh, fue mala onda la verdad es que también es entendible es una persona como cualquier otra que quiere disfrutar de su familia y de un momento eh, distendido como es una fiesta Pobre, ¿no? ¿no? puede avanzar. No no puede avanzar, no puede Yo avanzar. Yo ya estaba adentro, ahora por eso no me di cuenta que le pasaba ah, eso. Mirá, el lunes ya claro. tiene que estar lunes o martes en Francia. Sí, el primer encuentro saben cuándo va a ser de futbolístico, digamos sí, que el tiene El primer partido para jugar. El 11 de enero. Claro, a partir El de día de mi cumpleaños. Así que por eso, iba a decir. por eso me acordé bueno, bueno. <risa> bueno, la verdad es que así Entraba Messi al salón Lo hizo, llegó un minuto antes De las 21, pero eh, Creo que estuvo como 45 minutos Para poder ¡Ay! entrar Y la chica de 15, de, de mora La verdad es que, no sé cómo hizo Para sacarse las fotografías y todo eso No, bueno, o sea, pero todo esto en el exterior Me imagino que adentro sí, habrá ver, de un, más tranquilo. un control pero, Importante bueno, pero Imagínate tu tío Messi eh, Vos decís mirá, no. que adentro sean los pibitos ¡Ay, Messi! ¡Me quiero sacar eh, una y, foto con vos! ¡Ay, ver. No sé si habrán algunas imágenes Mora. de la fiesta en sí Pero además Quiero contarles algo Porque lo llamativo fue La vestimenta que utilizó Messi Ahí están, mira ¿Qué están cantando? Palmera. Muchachos Los palmeras aprovecharon para sacarse una foto eh, sí, Con sí, Messi. Obvio. Mirá Viene al estilo de cancha por eso, no sé si está bueno que vaya a Messi sí, al cumpleaños. No se olvida más la sobrina. Y pero vos no quedaste en más. un tercer plano. No, bueno, pero ella lo disfrutó, lo tuvo al tío allí en el lugar. Imagínate que Messi en otra, bueno, eh, no otros sé. torneos tiene que estar allá. Generalmente Europa para las fiestas juegan allá, como en el caso de Inglaterra. Sí, sí, a sí. ver, tenerlo a Messi allá en el cumpleaños fue un plus. La verdad es que en los primeras Pido se que me mires. Sí, los el, fashion... Del cotillón, gorritas no. con visera plateadas, no. Sí, eh, como el vestido de la bueno, chica. Vos, claro, o sea, tenía... sí, la verdad, no estuve y ahora estoy observando un montón de <risa> detalles impresionantes. ¿Te, te perdiste el cotillón. Eh, ¿Sabes qué llamó la atención? La vestimenta de Messi, que eligió un traje celeste con camisa blanca, muy al estilo de la bandera. ¿Sí? Obviamente que es un guiño. Mm -hmm. eh, y sus hijos tenían sí. el mismo look. Eh, Antonella prefirió eh, un vestido negro. Negro, pero con unos ribetes oh, plateados. Sí. Es que es hermosa, sí, la verdad. Que es tomaban que le el cuello el vestido, que... Divino, divino, divino. Eh, y de esta forma... Poquitas disfrutó. imágenes se filtraron, la entrada y este video. Sí, todos pero, muy cuidadosos sí, de ver alguna invitó. imagen, mostrar algo más. Pero algunos, algunos chicos se, to se tomaron selfies, o sea, los invitados, imagínate, claro. los decís? chicos de 15 años. Ojo, capaz que les hicieron dejar el teléfono guardado. No, no, porque algunos en Instagram la subieron. O sea, tener al Inclusive, campeón del mundo. ¿no? en algunos medios entonces sí, bodrio para la chica, por favor. Por eso, habría que preguntarle. Bueno, sí, ¿te gustó que fuera Messi, producción? ¿Tu tío Messi? Ya me enamora, por favor, <risa> que queremos saber cómo ha tomado la chica la presencia de Messi. Bueno, que disfrute, le quedan poquitos días. Le Pocos queda días, pasa jueves, año viernes, nuevo, sábado, domingo y sabado. Año nuevo. Y avión. avión. Y avión para volver a París. Ya lo está esperando Mbappé. Recién lo hablamos en el corte. Dicen, dicen, dicen, lo aclaro, sí, que Mbappé sí. le pediría explicaciones a Messi por pero, lo que dijo el Dibu y por el gesto ese del Dibu donde tenía un muñeco con la cara de Mbappé. Pero Bacurra. Mbappé, anda a hablar con el Dibu, que es mayor de edad claro, y se puede hacer que cargo Messi? de sus actos. ¿Qué tiene que sí, ver Messi? Te pido sí, sí. por favor. El Dibu ya es grande y sabe lo que hace. ¿Ustedes claro. creen en las premoniciones? Sí. sí, y mucho, en las cábalas las premoniciones sí. Sí. Bueno, son parece señales. que sí, a veces son señales. Eh, parece que Messi y Antonella tuvieron una premonición cuando estuvieron de viaje en una y, en una playa hermosa. Eh, porque miren esta fotografía, quiero que ustedes la vean y qué me dicen. A ver el graf. Las estrellas. Que... Ay, Ahí está. Mirá lo que es. Es, es un posteo no, que no, mensaje realizó divino. Antonella. Pues ese fue todo un mensaje divino. Eh, Creer bueno, o aventar. Yo hace, creo. hace cuatro años que tomaron esta fotografía. El hijo creer. Sin dudas, la frase el hijo creer eh, <risa> es una de las más repetidas, pero es tal cual, ¿no? Eh, bueno, acá estamos viendo. Hace cuatro años que tomaron esta fotografía, chicos. Es de julio del 2019 donde se muestra al capitán de la selección junto con su esposa abrazados en, una, en un mar de la paradisiaca playa de Antigua y Bermuda. quien pudiera, ¿no? Eh, y lo sorprendente de esta fotografía es que se ven... Están claras las tres estrellas. Que finalmente y casi ya están en la camiseta. Que están, y pero mira, y casi en la posición que aparecen en la camiseta. Sí, sí, sí, sí. Eh, oh, Ay, qué poder El posteo fue recuperado de las propias redes sociales y fueron los usuarios quienes eh, comentaban es la tercera, elijo creer, siempre lo supieron, estaba predicho. Eran uno de los millones de mensajes que eh, habían escrito los hinchas a través de esta cuenta de Instagram. Impresionante. impresionante Si yo hubiese revisado el Instagram de Antonella antes, No me infarto, casi me claro, infarto no con el sufro mundial lo, No sufro como el domingo Pero mirá qué linda esa foto hermoso, Qué hermosa hermoso. ¿no? ¿Quién pudiera estar ahí en estos momentos? Bueno, Usted ya lindo. tiene ganas de vacaciones Yo, yo tengo parece. ganas de, sí. de vacaciones Hablamos recién de Mar del Plata <risa> Ahora ve la foto de Antonella y Messi Necesito un amigo como Messi A ver si tiene la valija por ahí abajo No, yo no. la tengo armada siempre Sergio Estoy esperando el regalo de cumpleaños bueno, pero faltan. No, no, faltan 10 días, un poquito más, un poquito más. <ríe> bueno, ya que gran Instagram. Gran Instagram al estilo Messi.